a ver 46, oh, pues he llegado muy bien super 46 y vengo repartiendo, andando con la cámara, bueno, pues muy bien 46 minutos, ni me lo esperaba o sea que no estoy tan mal bueno, pues estamos en la cima de la, del convento tenemos la torrecita de... no me acuerdo tiene un nombre, torre esa bueno, convento de la zona de Santuario Hipograsios y ahora sigo, me queda, como ya digo a veces, me queda como tres veces lo que he hecho, cuatro veces lo que he hecho. Llevo seis, tengo que hacer unos 32 por lo menos. Si sí, por 6, seis, 36, 6 seis, por 5, me quedan cuatro o cinco veces lo que he hecho. Bueno, pues poquito a poco, paciencia. Pues venga, voy a explicar un poquito un tema que creo que también es importante, si no la gente va un poco perdida. Vale, si tenéis entrenador, pues seguro que el entrenador ya os lo lleva a eso perfecto. Pero si no, pues bueno, aquí va mi pequeño apunte. El apunte es el siguiente. No sé si os acordáis de vídeos del Cuprica. A ver, agua, si no se queda la boca un poco seca. No sé si acordáis de vídeos del, del Antón Cuprica, que para mí es uno de mis ídolos, también con el Kilian, lógicamente. Aunque mi ídolo mayor de siempre, es el Marco de Gasperi. Marco de Gasperi para mí es, es mi ídolo de todos los tiempos, ¿vale? Es un crack, un crack, ¿vale? Y Marco de Gasperi, italiano, eso es la... la eso es... A mí que gustaba mucho el, el la zona técnica de bajada, ¿no? De subida, de subida, no, pero de bajada sí. No me gusta subir andando, no sé si lo sabéis, pero a mí andar no me gusta en cuesta arriba. Me gusta que se pueda correr. Si ya es me lo complicas, tanto un cortafuegos ya muy inclinado, que si tiene que andar, no lo disfruto, la verdad. Lo hago en las carreras, pues se hace, ¿no? Porque toca. No se puede hacer otra cosa, pero no me gusta. Bueno, pues el Antón Cuprica decía eh, 200 semanales es muy normal. Él lo veía como muy normal, Incluso yo creo que él se iba a semanas de 300 kilómetros, ¿vale? Eh, allí en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eh, yo opino que, lógicamente, 200 no es normal, pero sí que eh, yo voy a decir mis valores que yo tengo, digamos, optimizados un poquito eh, para corredores y para mí, ¿vale? para cuando tú tienes que entrenar una carrera en condiciones ideales, ojo, en condiciones ideales, no en condiciones de voy a acabarla. Es que cada persona, unos vamos a acabarla, otros van a competirla, ¿no? Entonces, no es lo mismo, competirla, competirla al nivel amateur, vamos a ponerlo, nivel élite, eh, competirla a nivel amateur que simplemente ir a hacerla, acabarla no también depende, si tú es la primera vez que te enfrentas a esa distancia pues lógicamente no intentes competirla ve a acabarla y ya está, cuando tú hayas hecho 4 o 5 de ese tipo y estés bien entrenado, pasa ¿eh? pasado un par de años más y tal, pues entonces a lo mejor dices, vale, voy a competirla al nivel amateur que es para quedarte el 20, entre el 10 y el 20, cosas así vale pero nada del 10 para abajo, el 10 para abajo prácticamente es muy difícil, ¿no? y bueno, pues venga, vamos con los siguientes valores y os van a dejar todo muy claro. Eh, por ejemplo, si tú vas a entrenar para hacer medias maratones, ¿vale? Aproximadamente tienes que entrenar para acabarlas, mínimo, para acabarlas... Sí, para acabarlas. Sí, está, no a eh, tienes que entrenar al menos 40. A la semana, ¿vale? 40, serían 42 el doble. Eh, voy a por 20k en carrera y... Tienes que entrar a 40 kilómetros semanales, eso ya lo expliqué, pero ahora vamos con los siguientes niveles, ¿vale? Que tú, por ejemplo, vas a hacer carreras de, de maratones, ¿vale? Tanto sean de asfalto como sean de montaña, prácticamente, prácticamente, vale, va a ser un poco, lo que es la cantidad de kilómetros semanales va a ser más o menos la misma, lo que va a variar es que para medias maratones de asfalto, lógicamente, vas a tener que hacer series de velocidad y vas a entrenar asfalto, pues 15k cañeros ¿eh? y cosas así. Eh, y para lo que es... Eh, eh, estoy Espera, que me estoy pasando a medias maratones, mara, medias maratones estoy, ¿no? Que no me líe. Es que estoy mirando allí que están haciéndose una foto, allí más gente. Bueno, eh, entonces, bueno, o sea sea asfalto o sea para montaña, la cantidad de kilómetros semanales va a ser parecida, ¿vale? Lo que va a variar el desnivel que vas a tener que incluir en los entrenos, ¿vale? El desnivel acumulado semanal. Pero bueno, si tú, por ejemplo, vas a medias maratones, vamos a hablar que 40. Si tú vas a por maratones, tienes que irte a unos 80, más o menos. Maratones de asfalto, maratones de montaña, más o menos 80. Para ir a hacerlas, a hacerlas, no a competirlas, para ir a hacerlas, ¿Vale? esto como lo desmonto yo rápido el que diga, no, no, se puede competir haciendo 80 kilómetros semanales se puede competir una, una maratón bueno, pues se lo decís al, al castillejo que era haciendo 210 220 semanales para competir las maratones, 210, 220 semanales, no hacía 80 semanales ¿Vale? entonces el que cuando diga a la gente, no, con 80 semanales puedo ir a competir una maratón, los hues como yo digo, los wes Mira el Castillejo, 210, 220 semanales para competir maratones. Entonces, eso lo es del montillo rápido. Hace falta más kilómetros, no vale. Eso es para ir a hacerlas. ¿vale? Y luego, pues pasamos a las carreras de 60K, 64, 65K, que son las maratón y media, ¿no? Y ahí ya, pues bueno, contar más o menos 120 semanales. Sencillo. Voy a hacer para cerrar eh, son 62 kilómetros, unos 2.000 positivos por ahí, más o menos. Para hacerla un poco bien, 120 a la semana. 120 semanales va a seguir bien, acumulados totales ¿eh? y luego el desnivel pues, va a ir adecuado al a perfil de la carrera. ¿no? Si tiene 2.000 positivos, pues hombre, hazte al menos 3.000 positivos a la semana. 3.000, para ir bien, 4.000, ¿no? Sino unos. Lo ideal sería, pues lógicamente, entrenar el perfil de la carrera. Si la carrera, por ejemplo, tiene 60 de CAS y 2.000 de positivos, ¿vale? Si tú vas a entrenar 120 a la semana, pues lógicamente en los 120 te entran 4.000 positivos. Para que mantengas las inclinaciones de entreno iguales a las inclinaciones que tienes en carrera, ¿vale? Entonces, si la carrera es un 60-2.000, tú entrenas 120-4.000, no tiene pérdida, ¿vale? Eh, y luego, si ya te vas a por ultras ya de 80K, ¿vale? pues ya 160 semanales. Con 160 semanales ya manejas la ultra para manejarla. manejarla Nos quedamos ahí, la manejamos. ¿Por qué? Porque si tú haces 160 a la semana, eh, ¿cuánto, ¿cuánto es tu tirada larga? Contando que 160 a la semana ya sean de 5 entrenos o 6, ¿vale? eh, puedes hacer una maratón, más o menos, ¿no? en la tirada larga, más o menos maratón. 40, 4x4, 16 y entrarías 50 en tirada larga más o menos, 50 en tirada larga. Vale, 50 en tirada larga y luego varios entrenos de 30, incluso algunos de 35, algunos de 20, pero pocos de 20, para abajo ninguno, prácticamente todo para arriba, ¿no? Para arriba de 20K. Y entonces te hacen los 160. Eh, y ya digo, tu tirada larga más o menos en 160 va a ser unos 50. Con 50 puedes ir a por los 80, en 50 en tirada larga, más o menos puedes ir a competir a nivel amateur eh, los 80 kilómetros, más o menos, ¿vale? Más o menos, 80K en carrera, algo así, ¿vale? Y el perfil, pues lo mismo, si la carrera eh, tiene, yo que sé, eh, 80-5.000, ¿vale? Claro, lo ideal es que hicieras 160-10.000, pero en 160 sacar 10.000 yo no lo consigo nunca. Yo he conseguido sacar 6.000 en 150. 150-6.000 sí que ese perfil lo he conseguido sacar, pero tengo que irme a otro sitio más específico. Ni siquiera, aquí no me sale, donde estoy yo en la zona esta de entreno, no me sale ese perfil. Yo para hacer 6.000 positivos necesitaría 170-180 semanales, con 170, para que yo consiga sacar 6.000 positivos en este terreno que estoy entrenando actualmente. ¿vale? Tengo que irme a otra zona allí para caldas de Monbuy y otras zonas que hay, y coger el farel para arriba. Y entonces ahí sí que el perfil ese me permite sacar los 30.000 positivos, pero si no, no, no consigo ese perfil. Me voy a más de 30 y pico para sacar 1.000 positivos y ya está, más o menos, pues eso y ya contáis que si te vas a ir a carreras ultras de 100 o 100 o más, pues ya te tienes que ir a los 200 semanales 200 semanales, sí, porque es así yo cuando hice Ultra Barcelona, la primera de la de 2019, no la de 2000 20 me parece que fue, o no me acuerdo si fue 20 o 21 que hice y me salió mal, pero no iba, no iba bien, no iba bien del todo, estaba con, con secuelas del bicho y no, no estaba recuperado y... Y cuando la hice, me parece que fue la de 2019, que me salió bastante bien, eh, sí que estaba entrenando unos 100, 180, sí, esa zona, bastante 180 por ahí, semanales, bastante bien, ¿vale? Y era un perfil de carrera de 4.000 positivos y unos 110 de larga, ¿vale? Me salió bastante bien, pero porque entrené mucho, entrené mucho, mucho volumen, tiradas de 60, 65, 60, 65 eran tiradas largas, entonces bien, me manejé más o menos más o menos bien para 110 aún así sufres ¿eh? ¿vale? y ya está dicho todo eso así que ten en cuenta eso eh, para 20k, 40 semanales para 40k, 80 semanales para 60k, 120 semanales para 80k, 160 semanales para 100k, eh, 200 semanales si quieres hacer UTMB y competirla a nivel Kilian pues lo que el Kilian, pues el Kilian, yo que sé, a lo mejor se mete 300 o 200 y pico, pero con 11 mil positivos, ¿vale? A un nivel que ya está fuera de, de nuestro alcance, ¿vale? Venga, seguimos.